Te odio Te odio. Es la tercera vez que me castigan por tu culpa Ay, relájate, no es para tanto ¿No es para tanto? ¿No sabes cuántas cosas puedo estar haciendo en vez de estar acá? Ay, seguro algo aburrido Aburrido me dice alguien que no puede encontrar la diferencia entre fenómeno y no húmeno ¿Qué? Para que veas ¿Te acuerdas esa vez que nos conocimos en el café? Ya bueno en ese caso, el fenómeno sería que el café está caliente y es amargo. Y el no, no sería el café en sí mismo. Lo cual hace que el café sea café. Y no pico. Ah, ya. Sí pues, cuando nos conocimos. Sí me acuerdo de ese día. ¡Hola! Ay. Perdón. No te preocupes son quemaduras de segundo grado. Ah. Soy Claudia. Creo que tú estás en mi clase de mate. Y... No, no tengo tarea. ¿Sabes cuál es la raíz de menos uno? Y. ¿Qué? Y De irracional. Igual nunca lo entendí. No se explica muchas cosas. ¿Qué insinúas? Nada, nada. Después de todo me gusta tu forma de ser. Es como... si la vida pasara y para ti fuera totalmente indiferente. Ay, estás de mal humor. No, la verdad es que disfruto como la gente renuncia a su felicidad para encajar en un sistema que los lleva al vacío existencial. ¿Y tú te sientes vacío? Uh, bueno, eso es relativo. Hablando de vacíos... tengo hambre. ¿A qué hora crees que termine el castigo? Pero tú ni siquiera comes, hablas tanto de que tienes hambre Todo lo que desperdicias puede ir a la gente que no tiene la oportunidad de pagarlo Uy, te fuiste en floro Ali ¿Qué estás haciendo? Nada, quería amargarme un rato Bueno, viniste al lugar indicado ¿No vas a comer nada más? En verdad no tenía mucha hambre ¿Pero vas a dejar todo eso? Más se me provoca algo... Dulce Bueno... La manzana tiene 12% de glucosa ¿Esto te puede ayudar? Es el 14% ¿En serio? No <risa> ¿Ves? Después de todo no eres tan amargado yo nunca fui amargado, no es mi culpa que al mundo le vaya tan mal ¿Y crees que quejándote lo vas a solucionar? No, pero me entretengo un rato Ya casi te has olvidado por qué estamos acá Ah, ¿verdad? Las conductas antes mencionadas solamente refuerzan el dominio del patriarcado en nuestra sociedad actual Profe, pero no creo que esté mal que te cedan el asiento ¡Ay! ¿Cómo puedes ser tan heteronormada? Señor Martínez, cálmese. Trata de deconstruir tu feminidad. Y date cuenta de que ceder asiento es como vender tu autonomía. Eres como un ser débil que debe ser protegido. ¿A ti qué te importa? Señor Martínez, baja el tono. ¿Quién se cree usted para darme órdenes? Usted es otro títere del sistema. fascista. Bueno, ya pasó, ¿no? De verdad, a veces es difícil controlarme. Tal vez debería tomarme las cosas más a la ligera. Como tú. Deberías. Señor Martínez, ¿qué es todo esa bulla? Nada, solo estamos hablando. ¿Hablando? ¿Con quién? Con... Pensé que estaba mejorando, ¿eh? ¿Y eso fue fenómeno o no-úmeno? I'm sticking with you Cause I'm made out of glue Anything that you